Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 13 de junio al domingo 19 de junio del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues empecemos con la lectura. Empiezo con las cartas de Doreen Virtue. Este, para mí esta semana el miércoles termina el festival Leonardo da Vinci en el que participé en, aquí en México la verdad fue bastante decepcionante este, la organización y estuvo bastante mal hecho Este pero bueno si se acuerdan había mencionado a una persona que se había este, pues jurado de ser un experto y un doctorado en arte curaduría y demás y la verdad bastante aquí en México decimos chafa el asunto pero bueno, así son las cosas Este, no sé cómo habían sentido, yo siento que junio está un poquito mejor que mayo mayo la verdad lo sentí muy pesado ayer fue un día excepcionalmente eh, ajetreado para mí y para otras amistades también estuvo muy raro eso pero en general fuera de, del día de ayer creo que está un poquito más light la situación me siento un poco más cómodo este, la energía pero bueno no sé cómo lo perciban ustedes, aquí también están las cartas de la sanación con los ángeles de The w Virtue y eh, me llama también un poquito la atención que de, de tantos sets de cartas que tengo Al fin y al cabo me quedé con esta combinación Es con la que más a gusto me siento La otra era para meterle un poquito más de variedad Pero bueno, al fin y al cabo, así me acomode mejor Muy bien, pues empecemos Igual con los canarios, les pues iba a comentar Este... Ja, pues todo se dio porque un canario se había quedado solo. Estaban padre e hijo. Y los dos cantaban. Y falleció uno. Y bueno, se quedó solo. Y de ahí dije: Tengo que conseguir una pareja. Y, este, y le conseguí la pareja. Pues no cantó. Dejó, dejó de cantar. Así como que, bueno, ¿para qué? Y, uh, y luego conseguí otros dos machos. Y bueno, fue una cantadera extraordinaria. Muy bonito. Y de repente, pum, dejaron de cantar. Y dije bueno pues tal vez necesitan inspiración unas hembras Este Al fin y al cabo el pájaro canta por dos motivos Uno es para buscar pareja y el otro es para este, defender territorio Entonces bueno ya me dijeron tienes que separar a los machos para que empiecen a cantar Y uh, resulta que tengo o tenía unas uh, un buen de jaulas que yo ni me acordaba este ni siquiera me acuerdo bien de dónde salieron tantas jaulas porque nunca he tenido tantos pájaros al mismo tiempo pero creo que fueron a través de transportes y que me regalaron jaulas y demás y bueno, no tuve que hacer un gasto y ya hoy hice la separación y de hecho ya empezaron a cantar algo más los canarios entonces bueno, resuelto el tema muy bien, empecemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Forgiveness. Perdón. No me gusta mucho cuando sale esta carta, la verdad. Este, no me gusta ni que pase algún suceso para yo perdonarme o perdonar a los demás. O que los demás me perdonen a mí. Este Es... es no sé, como que cuando ya estás viviendo muy inconsciencia, conciencia, este, no, no me gusta mucho conocer esta carta, al fin y al cabo. Pero bueno, vamos a ver qué dice. I'm willing to release all resentments so that I may enjoy my life. Estoy en la mejor disposición de soltar viejos resentimientos de tal manera que pueda disfrutar de mi vida. Con eso sí puedo vivir. En ese sentido, sí. De soltar viejos resentimientos... Para disfrutar de mi vida En, eso, en ese sentido si sí estoy de acuerdo con la carta Ok, primero, el puro perdón Dije, bueno, ¿qué, a qué se refiere Muy bien, Empezamos el día lunes y martes La carta dice, eres luz Eso me agrada Y justo es el día del arcángel este, Uriel, no, perdón Pensé que iba a ser Jofiel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 el día del, del cierre del festival el Arcángel Uriel nuevamente y dice Arcángel Uriel, ayúdame a ser bondadosa bondadosa en mi vida empezando conmigo misma conmigo mismo y expandiendo mis, mis acciones hacia los demás yo soy buena, yo soy bueno entonces bueno este es <ríe> muy repetitivo ese bueno Uriel en sí es el arcángel de la abundancia, este, y es un poquito como recordarnos, a, tú estás por encima de toda esta situación, ¿no? Este, igual con esta carta, yo sí lo siento. Ya es tiempo de soltar viejos resentimientos. Si es que no lo has he hecho, yo en mi caso, yo creo que ya este, está hecho eso. Y nos recuerdan, eres luz, y eh, sé bondadoso, sé generoso sin. La gente eh, es tonta, o es nociva, o es malosa, o lo que fuera. Tú deja que sean las cosas, ¿no? No es tu responsabilidad. ser bondadoso, ser generoso, y eh, que se te resbale, pues, ¿no? Y el ser bondadoso es, eh, en ese sentido, yo lo siento como generoso. ser generoso de, este, no lo veas tan cerrado, ¿no? Vamos a ver cómo termina. Viernes, sábado y domingo. Amor incondicional. Pues ahí está. Esa es la redondeada de todo. Y dice, Arcángel Chamuel. Toda la corte celestial te ama. Respétate y ámate a ti misma, a ti mismo. Al hacer esto, reconoces tu divinidad. Comparte ese amor incondicional. ¿Ok? Entonces, bueno, es un poquito como el reasegurarnos el de que todo está bien. Tú estás por encima de toda esta situación. Este, es como estar flotando encima del lodo. No sé si me doy a entender. Pero justamente es porque ya se hizo todo este trabajo de perdonar, de soltar, de reconocer nuestras virtudes de reconocernos como seres de luz, de reconocer nuestro trabajo, nuestro avance, nuestro crecimiento y ser bondadoso, ser amable, ser este, que nos, no cuesta nada, no. Yo lo noto, si yo soy bondadoso con gente, sobre todo gente que está en servicio al cliente, ¿no? una mesera, alguien que te atiende y eres de una manera uh, bondadoso atento con ellos o amable y de hecho les haces un halago ¿no? Uh, que también ahí también soy a veces cuidadoso porque con tanto rollo de acoso sexual luego ya no sabes cómo lo toma la gente, ¿no? Pero ahorita que todavía seguimos usando de vez en cuando bueno no de vez en cuando aquí en Cuernavaca todavía usamos mucho cubreboca, este pues resaltan más los ojos y yo muchas veces cuando la gente la gente de Jalisco aquí en México es gente que tiene son tapatíos tienen unos ojos preciosos y este, y entonces resalto eso no qué bonitos ojos tienes este, o qué mirada más eh, compasiva más agradable tienes etcétera y, y la gente como que este, se extraña ya de recibir un halago, no entonces nada nos cuesta ser amables y ser bondadosos. y bueno al fin y al cabo el amor incondicional es uh, lo que todos queremos lo que todos necesitamos y de lo que todos somos en realidad entonces ahí están todas las respuestas en el amor incondicional como dice la palabra incondicional sin condiciones no. es parejito inmediato abundante Infinito, generoso, bondadoso, ¿no? amoroso. Muy bien, bueno, pues muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, o cumplen años, la carta dice. Manifestación, ay miren qué bonito se va a manifestar algo positivo. Pues en mi caso ya sé qué va a ser porque compré algo y me va a llegar supuestamente el miércoles o el jueves se va a más tardar. Pero bueno, no hay que descartar, igual y se va a manifestar algo adicional o muchas cosas, ¿no? Este, recuerda, hay que ser generosos de mente y entonces igual el, el universo será generoso con nosotros. Bueno, pues les mando un abrazo de luz donde quiera que se encuentren. Agradezco a quienes comparten mis videos. Los hago con mucho amor. Espero que podamos crecer en número. Este, y bueno, da siempre lo mejor de ti, tu mejor versión. Y no puedes hacer más que influenciarte a ti misma, a ti mismo. Cambiarte y después de eso ya influenciar a los demás, a tu circuito más inmediato. Te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión. Namaste.